y desde el ciclo de prevención ya habéis visto los alumnos y el ciclo hemos organizado la semana de la prevención y dentro de las actividades hemos invitado a la fundación de los trabajadores de la Integral, que tienen un proyecto para traer experiencias y profesionales del sector de la prevención para dar una charla a distintos tipos para nosotros como bueno, pues ha dicho Riquel, eh, yo soy técnico de la, de la Fundación de Trabajadores de la Sideración Integral y trabajamos el proyecto ADI. Llevamos ya casi ocho años trabajando con, coordinado por lado, con diferentes centros de formación profesional con el objetivo no de formar, sino de que tengáis otra visión diferente de lo que es la seguridad y la prevención de la salud. Para ello lo que queremos es que viváis en primera persona con profesionales del sector y con personas, en este caso con Oscar López que viene de la mesa, que os explique cómo se trabaja la prevención en una empresa, es decir, qué indicadores tienen, cómo lo gestionan, ellos son una multinacional y tienen una visión más global, con más, con más recursos de lo que puede haber una PYME, que es un poco el tejido empresarial que tenemos en Diputua. Creo que es importante que conozcamos cómo, cómo se gestiona. Y luego, otra cara es decir, que en primera persona pongamos cara y conozcamos decir, de personas que bien, sufren, han sufrido un accidente de trabajo eh, o tienen una enfermedad profesional, y en este caso, Ivonne, es una persona que sufrió hace 17 años un accidente de trabajo cuando iba eh, in itinerario, es decir, cuando, en, en, en la hora de comida. Él nos va a contar y es importante que sepamos también eso, qué implicaciones tiene eh, para la persona, para la familia, para el entorno y que pongamos cara ¿no? a, a esos números que os voy a contar ahora, que realmente veamos que hay una persona y una historia detrás de, de, detrás de un accidente. Eh, datos del ministerio eh, los datos del año 2020 el año pasado, un año diferente, en pandemia eh, donde has estado unas cuantas semanas sin casa, bastantes eh, muchos trabajadores han tenido que ir a su casa por verte. sin embargo eh, datos del ministerio no han estado eh, contabilizados como accidentes eh, laborales con baja eh, 485.365 de los cuales en jornada laboral se han producido 428.474 e in 59.891 pero 708 personas como vosotros, como nosotros, como nosotras, como estaban no volvieron a su casa, salieron una mañana o una tarde a trabajar y no volvieron eh, 595 fueron en jornada laboral y 113 en itinere la comparativa un poco para que veáis es decir, que aunque ha sido un año raro diferente eh, y muchas personas han estado teletrabajando en casa durante tiempo sin embargo el número de accidentes ha sido muy importante, ha sido significativo cuando contamos con un año de actividad eh, laboral normal en, dos, eh, en 2019 635.227 personas tuvieron un accidente laboral con baja y lo que es eh, importante y, y grave y que tomarnos conciencia es que en el primer trimestre de 2021, 84.426 personas ya han tenido un accidente laboral con, con baja. Lo cual quiere decir que la proyección, si sigue a este ritmo, que esperemos que no, es, todavía es o sea, va, a ser, va a ser un año que se acerca al 2018-19, que fueron los años con más accidente laboral. Si nos venimos aquí a usted y con datos de Osala, Vemos en los últimos cinco años, el primer trimestre del 2021. El año 2019, 38, 38.995 y 30 vecinos y vecinas de nuestro pueblo, amigos, eh, los pueblos de al lado, eh, fallecieron en un accidente laboral. 30.202 en, eh, en 2020, 22, mujeres, 22 hombres y 5 mujeres fallecieron en 2020. En, lo que vale, en este primer trimestre del 2021 ya ha habido en Australia 8.927 accidentes laborales con Bojo, y 10 vecinos y vecinas o vecinas nuestros no han vuelto a sus casas. Son datos para que nos hagan pensar y reflexionar que, que la prevención y la seguridad empieza por, primero, primero por nosotros mismos y por nosotras mismas. Y eso lo van a explicar en en eh, primera persona, cómo lo gestionan desde las empresas, hay cosas que se pueden hacer desde la, desde la empresa pero hay otra parte que lo tenemos que hacer nosotros y nosotras como trabajadores ¿vale? y os dejo con ellos para que para ellos lo escuchen Buenos días, soy Oscar López y bueno, vengo de de, de la Mesa y nos dedicamos a hacer hacer un componente de lo que es los agregadores como bien ha dicho Miquel bueno, ayer fue el día mundial de la asociación de, de, de, de, de trabajo pues como casi todas las organizaciones también lo hicimos algo diferente hicimos algunas dinámicas algunas temas de sensibilización para mostrar pues aquí el niño Big que estuvo que, que estuvo, bueno, se compartió diferentes plataformas y bueno, tener en cuenta que esto bueno, se dice ayer pero es algo que que es necesario hacer todos los días. ¿eh? Porque por mucho que celebremos un día, si el resto de los días pues nos, nos olvidamos, ¿no? o sea, es un poco algo que no, no, que, que, que no va a salir bien. Como ¿vale? bueno, eh, ha dicho Tesar, somos una multinacional o estamos dentro de una multinacional. Somos una organización de 1500 de trabajadores. No somos muy pequeños, pero tampoco especialmente grandes, teniendo en cuenta que los 15 trabajadores los tenemos distribuidos en seis centros de trabajo diferentes esta máquina Strasum, dedicada al mecanizado. Eh, luego tenemos en Mundia, bueno, dedicamos al producto industrial también y, a, y, a, y al mantenimiento de, de equipos. En cambio están las oficinas eh, en general, por pues, ejemplo, que es la Y luego bueno, tenemos una fundición en Burgos, la fábrica de, de montaje en Lerma, y en Galicia, a 10 kilómetros de, de Santiago, también tenemos otra, otra fábrica de, de mantenimiento de en estos equipos. Y bueno, esto es un poco cómo estamos distribuidos y de alguna manera eh, lo que somos. ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos esta pieza. Esta pieza, en lo que es un aerogenerador, pues es una pieza pequeña o un componente pequeño, pero bueno, tengo que pensar que todo lo que manejamos está por encima de 45 metros. 45 metros para adelante, pues tenemos más. ¿eh? Estamos entre 45 y 90, es las máquinas que, que manejamos. Con lo cual, pero bueno, eh, habéis hablado muchas veces de la tipología de riesgos, riesgos eh, de, riesgo de sobreesfuerzo, de riesgos de corte, riesgos de aplastamiento. En estos caso, el sobreesfuerzo no existe. No existe básicamente porque todo pesa mucho y nada se maneja a mano porque, porque no, no hay lugar. Eh. Dice que todas las piezas que manejamos ya de base son piezas con un peso muy importante un ejemplo de, de una máquina, de la carga es una máquina, y estos son los componentes. Es hierro es fundido y básicamente acero eh, mecanizado eh, en, en nuestras fábricas. La pieza que menos pesa eh, está por encima de 300 kilos, con lo cual todo pesa mucho. Y pesa 300 kilos una vez ya mecanizado, es decir, que ya en, de, de base ya viene con más. Por lo bueno, pues, bueno eh, es un tema a tener. ¿Cuál es la función de esta máquina? Entonces, esto es lo que se une a la nariz de un aerogenerador, que va a ¿habéis visto todos funcionar en un y Este sistema de engrenaje lo que hace es multiplicar la velocidad y este es lo que llamamos el es decir, velocidad a la que vemos que se mueve el aerogenerador y esta es velocidad a la que sale. ¿eh? multiplicado por 100, de, entre 100 y 150 en función del modelo de la máquina que, que sacamos el nariz. Y esto es un poquito a lo que nos dedicamos. ¿eh? Con, para hacer, y para eso nos hace falta máquinas, máquina, nos hace falta muchas cosas, pero nos hace falta personas. ¿eh? Sin personas, pues todo esto eh, sería una utopía. ¿vale? Entonces, bueno, eh, hay que tener en cuenta que, como bien decía, nos ha enseñado Teresa, que hay accidentes y ¿eh? eh, hay accidentes todos los días. ¿eh? Y bueno, las mañanas que son nuestras estadísticas. ¿eh? Estadísticas que saca todo el mundo. ¿eh? ¿Por qué? Porque es un, una cosa razonable. Que todos los medimos igual porque hay una forma. ¿Y ¿eh? esto qué significa? Pues que el año pasado tuvimos seis accidentes comunes Con lo cual, un problema. ¿Por qué? Porque seis personas tuvieron que ir al médico y se tuvieron que dar en casa. De alguna manera, el año pasado nos echamos seis peros No tuvimos seis peros Nos echamos seis peros ¿Eh? Porque todos nos echamos peros. O aquí hay alguien que nos eche peros ¿Cuántos creéis que nos echamos cada uno de nosotros? ¿A ver qué tiene el acuerdo de aquí de la sala? ¿Nadie se prevé? Yo me he hecho 14. Venga, yo me he hecho 14 al día. De media, ¿eh? Ya es que tengo más, pero eh, no menos... Pero más o menos 14 yo, ¿eh? y yo. La, y la buena la mala es que tenés, vosotros también os estáis 14, la media, y esto no lo digo yo, lo dicen los médicos, la media es que todos nos damos 14 pedos de día Hay 10 mejores y peores, pero y, y, y es mejor, ¿eh? mejor para vosotros que os echéis los pedos, porque si no, podéis pues ir si problema. No. Bueno, hay pedos que además deis haber oído. ¿Por qué? Porque salen en estadísticas, huelen mal, es decir, tienen consecuencias para personas. Por ejemplo, de acá. Son los pedos que no nos gustan, ¿no? que además de que se entera que huele y molesta, ¿vale? Bueno, nosotros medimos también otro tipo de pedos, y son aquellos que, bueno, van a la mutua, pero como ha sido el daño ha sido pequeño, no se tienen que quedar en casa de baja. les limpia la herida, tal, lo que, lo que, lo que corresponda, pero están en condiciones de seguir trabajando. Nosotros llamamos tratamientos médicos, y esto es una un dato que ya en general no se saca, no hay estrellitas oficiales de esto. Pero nosotros creemos que para poder solucionar los problemas que hay, tenemos que atacar a los pedos que suenan y huelen, y a los que solo suenan, es decir, no huelen mal porque socialmente nadie se entera de esto, pero ha sacado ruido, y los que estamos ahí no somos enterados. Con lo cual, ¿eh? pues de alguna manera, cada pedo es una pequeña calada. ¿eh? Que, aunque no todos los pedos vienen acompañados, ¿eh? pero bueno. Y luego tenemos los otros pedos que ni huelen ni suenan. Y cuando me lo he echo en clase digo, que a gusto me he quedado, pero no entra ni Dios, ¿no? Pero es malo. Si no decimos que me he echado, que nos hemos echado el pedo, pues pueden volver a pasar esas cosas. Es decir, primero sí. Es decir, yo voy a botiquín, me pongo la tirita, sigo curando no pasa nada, nos se a a no, para nosotros es importante es una cosa importante que nos avisen de todo lo que pasa aunque sea menor, aunque sea, se hagan la autocura ellos mismos ¿por qué? porque si sabemos que ha pasado algo y sabemos cómo ha pasado podemos poner medidas para que no vuelva. a en cambio si hay fríos auxilios que no se informan y no se eh, conoce lo que ha pasado nunca se va a poder poner una medida preventiva o correctiva para mejorar esa condición con lo cual Simplemente quitamos un alivio. decir, si cualquiera lo dice, es decir, el director del de oncológico de Donosti lo dice, científicamente, 14 pesos. Estamos autorizados a decir que podemos calar a 14 veces al día. ¿vale? Pero decirlo, porque si no lo decimos, lo sé yo, y si no tengo alguien que me ayude o no puedo ayudar a alguien, difícilmente va a mejorar. Para pues mejorar yo, va a mejorar Con lo cual, esto es importante. Es importante que se investigue todo, por pequeño que sea. ¿vale? Y de hecho, nosotros también medimos lo que no ha generado ningún daño nada ni a nadie, pero podía haber pasado, es decir, se ha caído un tubo, ya está, alguien lo pone en su sitio y ya está. error Alguien lo pone en su sitio se puede volver a caer. Hay que informar para que cuando lo vuelva a poner en su sitio, ver si la forma de colocarlo es como estaba o hay que poner, hacerlo de una manera un poco diferente. Entonces, lo que potencialmente puede generar riesgo también hay que investigar. Y la otra parte es pues, esta estadística, ¿no? es una estadística que nos da mucha visibilidad. Es decir, cuánto de proactivos somos, es decir, cuánto veces si, hago cosas para mejorar algo sin que haya ocurrido nada malo. Observo que eso está roto. Aviso mantenimiento, se corrige. Aviso que bueno, creo que eso se puede caer. Se analiza y si es correcto, se modifica. Es decir, lo naranja es cuántas acciones hacemos de todo lo que detectamos o nos parece que puede pasar y lo moradito es lo que pasa o las medidas correctivas que se han tomado una vez que ha ocurrido algo aunque sea un primer sí aunque sea un cliente. si ha ocurrido algo, ya está mal si ha ocurrido algo que a ha me afección a las personas, ya está fatal ¿Eh? con lo cual, bueno, eh, ser conscientes de esto ¿Eh? en la predicción, lo, lo más importante es ser proactivo. decir las cosas esto está mal, esto se puede mejorar creo que aquí puede pasar algo porque si se ponen medidas de forma anticipada pues bueno, hay más, menos probabilidades de locura y otro, otra cosa importante de la prevención es ser egoístas yo no soy sé vosotros pero yo para mí soy lo más importante de mi vida soy egoísta, ¿sí? tengo una mujer y dos hijos ¿pero qué son tus hijos? es que un montón pero lo más importante soy yo porque si yo no estoy bien, no voy a poder hacer algo bueno por mí. Si solo pienso en, voy a hacer algo bueno para él, y yo me descuido, al final, por mucha intención que tenga, no voy a poder ayudar. Pues lo primero soy yo, el egoísmo. Cuando yo estoy bien, voy a poder ayudar a alguien. Si yo no estoy bien, es difícil que pueda ayudar. Por lo cual, la prevención se basa en esto, en el egoísmo. Constructividad, es decir, decir las cosas, egoísmo, primero yo, luego mis compañeros, y luego hablaremos de las máquinas, las piezas, el tiempo extra que tenía que hacer para hacer algo, etc. Etcétera, etcétera. Porque por mucho que corra un día, si el tercer día me pasa algo, todo el tiempo que adelante, los minutillos que adelante el día anterior, pues no, se van a perder, el aquí, ¿eh? porque van a ser horas. ¿eh? Por lo cual, son dos aspectos muy a tener en cuenta y muy importantes. Porque, honestamente, hagáis caso a mí o no? la prevención está ahí, la ley está ahí y las empresas cumplen la ley mejor o peor más al límite o menos con más proactividad o con menos pero al final hay que cumplir la ley y la ley se cumple ¿Eh? hay, hay empresas que están mejor y peor igual que hay trabajos más cómodos y más incómodos Entonces, pero que la ley, en principio se cumple, está ahí y alguien me puede decir ah, no, no sé qué me cumple, no yo reconozco, dando la mano, otro pero más no siempre respeto el 120% de la autopista cuando voy a desbordar. Un voy todas las semanas, lo siento, lo reconozco. No siempre voy a 120, a veces voy a 125, pero soy yo. ¿Vale? Con lo cual, sobre todo tened en cuenta que lo que es la prevención, las empresas lo cumplen. Porque la tienen que cumplir, porque hay una legislación. ¿Eh? Nosotros como multinacional, nada más, tenemos unos estándares, tenemos 45.000, ¿para qué? Para evitar los riesgos, no eliminarlos, si no se van a eliminar, reducirlos. Pues toda esa teoría que seguro que ya os han dado. ¿Eh? El cómo se gestiona. Pero básicamente es egoísmo, querer lo bueno para mí y luego ser proactivo. Todo lo que veo que no me convence, decirlo. ¿Para qué? Porque si no lo digo, nadie va a intentar solucionar lo que yo digo. Porque el técnico de prevención o el gerente o el jefe de producción no está en todo el día en taller. Entonces, la información vital la tiene cualquiera que esté en su actividad. ¿Hay problemas solo en taller? No, y en las oficinas. Acaban de confirmar un accidente con baja. Ayer aquí era la tarde. Una persona a la oficina, se levanta, al levantarse, se tropezó con el cable que tenía bajo la mesa, se cayó. La, nada, siguió trabajando. Hoy de la mañana se ha levantado, sigue con el tobillo y La llamaba a la empresa. Fue ayer a las nueve y pico de la tarde, noche. La un volante, mucho. En estas charlas ya me han confirmado. Nos pues le han dado un reposo, una baja. ¿La empresa puede haber hecho algo? Sí. Ese cable no tiene que haber estado ahí. ¿Tiene calificación? Sí. ¿Por qué está ahí? Bueno, para ahora la que, investiga. ¿Eh? que investigar. ¿Para qué investigar? Pero, ¿eh? el hecho es que bueno, en lo que llevábamos de año, y nuestro año empieza el 31 eh, de octubre, perdón, porque hacemos años fiscales, pues solo veníamos con un accidente y ya tenemos dos. Ya, esa estadística, ya tenemos dos pedos que huelen y suelen. ¿eh? Y esto a nivel de compañía. O se va a a, a, ver. a saber por pequeño que sea, porque es simplemente alguien al una mesa que se ha tropezado y se ha doblado el tubito, pero se tiene que quedar en casa, por lo cual es un fracaso, ¿Vale? Entonces, prevención, ¿eh? ojalá el safety, hay muchos en inglés, nosotros como técnicos no somos nada si no hay una dirección convencida, si no hay un, una ingeniería que diseña eh, adecuadamente productos y procesos, si no hay una producción que está convencida de que las, las cosas hay que hacerlas, es decir, sin todos, no vale para nada. ¿Por qué? Porque tenemos lo mismo que tienen todas las empresas. Una evaluación de riesgos. Porque hay que tenerla. Sí. Lo usamos para nada, para el cajón. Otra honestidad. Lo que hacemos es que tenemos operaciones del proceso estándar. Ingeniería define cómo es el proceso y todo el contenido de evaluación lo incluyen ahí. Es decir, ¿por qué? Porque lo que no podemos hacer es que un trabajador tenga que tener 27 documentos extremos. Y es que todo lo interesante e importante para esa persona esté en un único documento. Los aspectos de prevención, los aspectos de calidad, los aspectos medioambientales, los aspectos de proceso y los aspectos de eh, gestión. Punto. Participación, lo mismo, como toda empresa, en función del tamaño, hay comités, eh, eh, la pericia del mismo en función de la legislación, etc. Pero además, bueno, herramientas para que cada uno, cada vez que ve esto de significa una acción o comisión insegura, acción, etc cualquiera nos pueda proponer cosas para hacer y de ahí sale esta otra parte de proactividad o de acciones que salen de cosas que no han pasado pero que se entiende que pueden llegar a pasar y luego está la formación e información está claro que de aquí todo vais a salir cualificados, que estén un título prácticamente tenéis una cualificación para poder ir a trabajar y seguir buenos trabajadores cuando llevéis X años trabajando se va a sumar el conocimiento que tenéis por la formación a la experiencia con lo cual, meten sumamos dos cosas muy positivas que tengo conocimiento, que tengo experiencia pero lo importante es la actitud ¿Eh? con qué actitud voy yo cada día allá donde tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer a, a, a hacer lo que he decidido la actitud multiplica las dos cosas suman, la actitud multiplica con lo cual, bueno pues todo el tema este de, de información y campaña de sensibilización es lo que, en lo que intentamos trabajar para mejorar porque como os digo con todo esto que hacemos, y nos podemos flagelar y decir que buenos somos, y además somos mejores que la media de nuestro sector, etc. No vale de nada. ¿Por qué? Porque hoy uno se va a quedar en casa. ¿Eh? Esa es la, la peor noticia que os podía dar y que no podía dar a los grupos anteriores. Pero a vosotros sí. Bien, insisto, tenemos centros de formación propios. ¿eh? Cuando alguien entra y tiene, hay que explicarle cosas concretas, vamos y vamos a productos, a productos nuestros y se hace la práctica en nuestros productos están en el ordenador, ya en el suelo, pero el cableado, lo que hay que hacer, se hacen nuestros propios productos, bueno, maravilloso, pero sigue habiendo consecuencias porque hay muchos eh, inputs que afectan sobre, eh, sobre las actividades, lo mismo para cualquier cosa que pasa, información, es continua, Entonces tenemos una actividad que es la, la charla de 5 minutos diaria, todos los días se da una charla de 5 minutos de seguridad, todos los días, todos, está planificado, quién lo da, de qué tiene que hablar, si hay un accidente se prioriza, se explica qué, qué ha pasado, pero si no, la temática está preparada, y es todos los días, y muy pesados somos, pero siguen pasando cosas, ¿Eh? hay sensibilización, hablamos sobre que nos vigilemos entre nosotros, ¿eh? parte de compartida, compañera, cómplice, claro, que tengamos confianza en nosotros como trabajadores y compañeros de trabajo, ¿vale? y esto es un poco a lo que nos tenemos que ir. Porque bueno, eh, como ha dicho Teresa, estamos en un año difícil y diferente. Nosotros somos una de las entidades que no ha parado. No hemos parado ni un día, se nos ha considerado la existencial. Es verdad que si no estamos y hay un problema en parqueólico, parque eólico, pues eh, podemos quedarnos sin suministro eléctrico en función de, de a dónde queremos ir. Que Entonces se nos ha considerado. Ha momentos difíciles. Ha habido momentos ahora mejor, pero... Pero que que ha habido que hacer muchas cosas de forma proactiva para evitar situaciones. Pero ha habido diferentes aspectos. Ha habido aspectos de tener que estar ahí o aspectos que hoy tenemos personas que todavía no han llegado a estar en social. ¿Eh? La variabilidad que tenemos es muy grande. Pero el aspecto psicosocial pues está ahí. Está ahí y está quedando fuerte porque, aunque somos una empresa, somos parte de la sociedad. Y igual que la sociedad, lo que ocurre en la sociedad, lo llevamos a la empresa y lo que ocurre en esta empresa, nos lo llevamos a nuestra vida personal. Y esto no se puede negar. Nosotros sí que desde el año 2017, a raíz de que de la última relación social que habíamos hecho, implementamos un programa, que es el programa de vida del empleado, que es un gabinete psicológico para que cualquiera de nosotros pueda llamar para hacer consultas, tanto de ámbito personal como profesional. Yo puedo decirle que tengo problemas con mi mujer, o puedo decirle que tengo problemas con un compañero de trabajo. ¿eh? Y me van a ayudar, me van a asesorar, en función de qué es lo que les cuento. ¿eh? Bueno, en cierto aspecto, bien, porque como lo tenemos implementado desde 2017, eso que hemos ganado. ¿Cuál es el dato? Que este año ha subido exponencialmente ¿eh? el número de llamadas que ha recibido. Pues ese tipo, ¿eh? Era un servicio que se usaba, de forma puntual, no os puedo decir, datos. O sea, no tengo la información de si era por aspectos personales, profesionales, si por ambas. Y ahora lo mismo, no sé el, el por qué. Sé solamente cuántas personas llaman. O sea, cuántas llamadas se, se, se hacen, perdón. No sé si una llama cinco veces o han llamado cinco personas una vez. Yo sé el número de llamadas. Simplemente, pues bueno, es un contrato ser un contrato o un servicio contratado, pues es saber un poco eh, si se usa o no se. Sé. Ya está, no tengo más información. Con lo cual la aspecto social está ahí y es otro efecto. ¿eh? Si no estoy bien, pues me lo llevo al trabajo. Si no estoy bien en el trabajo, me lo llevo a casa. Con lo cual nos vuelve a llevar un poco a lo mismo. ¡Ah! Seamos egoístas. ¿eh? Seamos egoístas por nosotros mismos porque si estamos bien, seremos capaces de hacer algo bien por los demás. Bueno, eh, sin más, y me salen accidentes. Y me todo. Investigamos lo que ocurre en nuestra fábrica Cualquier agente que lo cure, a cualquier trabajador nuestro fuera de nuestra fábrica y a cualquier trabajador ajeno a nuestra organización pero que le pasa algo en nuestras nuestra fábricas. Se si investiga igual, nos da igual eh, los nuestros sí o sí, estén aquí o estén en Alemania, o eh, y los que trabajan para nosotros también, como si fue yo, personas, un sistema complejo de, de investigación, pero bueno, con un objetivo. Primero, cada cosa que pasa en 24 horas tiene que comunicar decir, hoy, antes de las 9 de la noche, este asunto de tiene que estar comunicado a toda la compañía. Y en 72 horas tiene que tener una propuesta de medidas correctoras implementada y un por qué ha podido pasar. ¿Eh? ¿Por qué se pide esto? Por dos aspectos, por eficiencia y por eficacia. Pero sobre todo porque si yo paso algo ayer a las 9 de la noche y decido investigarlo, la semana que viene ya no va a tener fresca la Ya, bueno, el ¿qué pasó? Empieza a ver como diferentes versiones. Entonces, ya nuestro propio procedimiento lo dice 24 las comunicaciones, 72 máximo investigación de la ¿Sí? Y aquí os pongo una muestra pues bueno, de una gente que tuvimos y que simplemente es para que toméis conciencia, porque a veces lo que hacemos es sacar, hacer eh, ilustraciones, otras veces eh, hacemos cosas así para poder informar y poder sensibilizar a las personas de qué es lo que se hace en nuestras fábricas. Gemelo. La pieza pesada 30 toneladas, y estaba siempre. ¿vale? Una pieza sacada de un molde con todas las aristas que saca de un molde de fundición. Una buena reacción en un, pero Una mala decisión, que es ponerse en una zona ciega ¿eh? y sin, sin ponerse en la grúa, es decir, que en cuanto pierde eh, firme el firme de suelo, se balanceó. Una buena reacción, girarse para evitar un golpe en la zona de la piel y me, desprote, me la tierra. pero, bueno, este es un ejemplo de suerte es decir, de una cosa que potencialmente podría haber sido muy grave o incluso que hubiese hecho la elevación más rápida por lo cual, la parte afectada fuese otra parte del cuerpo una buena reacción y suerte de que solo tuvo un golpe en el momento. pero este fue, bueno, un nuevo pedo, con olor y bastante ruido, ¿Vale? y por el lado te en otra más en ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? No, pues entonces le hacemos a Ivonne que nos cuente su, su experiencia. dos, por bueno, yo soy eh, Ivonne Array, la semana que viene cumpliré 45 años y bueno, pues cuando tenía 28 hace 17 tuve un accidente laboral initínere. Eh, initínere en latín significa en el camino y es porque al final es un accidente que se produce de camino al trabajo eh, o de vuelta a casa eh, en mi caso fue justo al mediodía también al ir a comer, al salir del, del trabajo, en esos momentos bueno, era responsable de producción y del de, de área comercial también, de una empresa de unos 50 trabajadores en, en Mayalia y andaba con mucho eh, trabajo, mi mujer estaba embarazada de nuestro primer hijo en ECO de ocho meses y, y bueno pues eh, no estábamos mucho tiempo la verdad eh, juntos, entonces bueno, pues decidimos hacer también ahí una escapada para poder comer juntos y luego volver al trabajo Bueno pues la realidad fue que no llegué ni a esa comida ni llegué luego al trabajo porque cuando me incorporé a eh, autopista al de pocos metros, había un camión que salía de viejos, estaba parado eh, y bueno pues justo vio la casualidad también de que eh, tenía por detrás otro camión lo que me cerró el, el paso y tuve que eh, colisionar con el camión que estaba parado eso produjo que me rompiese la espalda al nivel de la segunda dorsal que es aquí a la altura del, del pecho con la consecuencia de una lesión modular eh, completa luego eh, tuvo un motórax también eh, bueno pues eh, al meterme contra el camión tuvieron que enviar los bomberos para asistir el accidente y bueno pues eh, pasé un, unos momentos muy malos porque encima prácticamente no perdí la conciencia así que ahora con el paso del tiempo el cerebro es muy inteligente y te va quitando los ratos malos que, que has pasado pero sí que no perdí prácticamente la conciencia entonces fui consciente todo el rato de la gravedad del, del accidente. Enseguida me di cuenta que no podía mover mi, mi cuerpo, vi mucha sangre en el salpicadero y pensé, bueno, pues, pues qué forma más estúpida de terminar con todo, porque sinceramente pensé que me podía eh, morir allí. Y eso de una forma también luego me dio mucha fuerza, eh, porque fui consciente del de, de riesgo que... Que pasé, enseguida eh, me, me trasladaron aquí a Donosti, a la, a la UCI, luego desde aquí a Cruces, que es donde tiene la unidad de lesionados medulares. Y bueno, pues para que veáis en un segundo lo que puede cambiaros la, la vida. Y hoy, sobre todo, vengo aquí, eh, bueno, pues después de la presentación de Teresa y de la clase magistral de Oscar, para ponerle, eh, bueno, pues eso, pues cara y ojos, cara con. aquí con la mascarilla poco, pero bueno, pues pocos a todas estas estadísticas que yo he pasado por todas ellas, por muchas de ellas por lo menos, eh, pues eso pues de accidentes de eh, asistencia de mutua, de baja laboral porque al final detrás de todos esos números estamos las personas nos pasa ahora con la pandemia y el COVID que pues, a, a base de machacarnos con tasas, eh, bueno pues con números todos los días y demás con ingresos en UFI Muchas veces perdemos la perspectiva, pero es importante que nos demos cuenta que detrás de eso bueno, pues está Igón, eh, están familiares eh, vuestros, eh, amigos y en el caso de los accidentes laborales pasa lo mismo. ¿no? Que vayas a trabajar y que no vuelvas es un auténtico sinsentido. Quiero decir por uno, pues mucha gente eh, todavía pierde la vida en el, en el trabajo y es responsabilidad de la empresa y tiene que poner los medios adecuados, pues bueno, nos ha explicado eh, Oscar que se van poniendo y que responsabilidad nuestra también de tener el egoísmo, la responsabilidad eh, hacia nosotros y hacia el resto de tomar conciencia de que por ejemplo en mi caso cuando vas al trabajo o cuando vuelves del trabajo, porque la jornada laboral no empieza cuando empieza eh, tu trabajo propiamente hecho sino que es cuando sales de casa porque vas a ir a trabajar cuando terminas, cuando ya has vuelto a tu casa o a tu destino del trabajo y en ese trayecto, bueno, pues muchas veces, porque tenemos cosas en la cabeza en las que estamos pensando, del personal, bien del trabajo y demás. Si vamos en coche, en moto, no estamos atentos, en móvil, eh, mil cosas. Y lo que os quiero hacer ver es que, bueno, pues que merece la pena que nosotros pongamos todos los medios a nuestro eh, alcance para evitar las pues, consecuencias tan graves eh, como la mía. Como os digo, yo no creo nada en lo de eh, utilizar el miedo como herramienta de... o oh, pues Ya me acuerdo de Ivonne, bueno, fíjate con qué accidente tuvo, tal, no sé cuántos y que, que sirva el miedo ahí de elección, porque al final eh, eso pasa y lo que sí creo es en el día a día que comentaba Oscar y en tomar conciencia de las cosas que hacemos y de minimizar los riesgos. Y eso eh, se puede hacer. Yo, por ejemplo... Cuando tuve el accidente, al de tres semanas, mi mujer os ha dicho que estaba embarazada de ocho meses y bueno pues dio a luz en Cruces que era donde yo estaba y pues imaginaos el panorama, ¿no? yo con 28 años estaba el primer mes eh, te lo pasas después de la operación, eh, he tenido cuatro operaciones de espalda de más de 12 horas cada una de ellas y después de la operación tienes que estar prácticamente inmóvil entonces tienes que estar mirando al al techo que no te mueven para que las fijaciones en la espalda se adhieran bien y mi mujer estaba dando a luz en el mismo eh, hospital en la primera planta entonces bueno pues eh, con la complicidad de los médicos y enfermeras lógicamente pues no se podía hacer pero cuando nació en eco me lo subieron a mi habitación entonces bueno pues eh, imaginaos era la mayor de mis pesadillas el peor día de mi vida porque nunca me había imaginado que el nacimiento de de un hijo fue así es más yo me había preparado pues, para cambiar pañales hacían bromas eh, en las clases reparto y demás y luego me los estaban cambiando a mí claro, yo era el que eh, llevaba pañales eh, y bueno pues imaginaos pues eso el shock, el, el desastre al final emocional que se es pero a su vez cuando subieron a ANE cuando lo pusieron en el pecho fue posiblemente el mejor momento de mi vida uno de los mejores sin duda un chute de, de energía, de gasolina, de ganas de, de hacer cosas brutales. Entonces, un poco os cuento esto también para que veáis que hasta en el peor momento vuestro o de, vuestra, eh, de alguien familiar o amigo, eh, siempre tengáis la esperanza de que luego lo mejor también puede estar por llegar. En este caso Muñoz fueron en, en segundos, en otros casos pueden pasar minutos, horas, días, semanas, meses o o años, pero que está ahí, que dentro, bueno, pues en el agujero más negro que, que estés también, que tiene su vuelta, en mi caso fue instantánea y muy paradójico el, el dolor ese al final que sentía con la emoción del, del momento, pero que eso eh, está ahí. Entonces también os quiero trasladar el mensaje positivo y optimista de la segunda oportunidad. Al final yo tuve una segunda oportunidad, me podía haber quedado ahí como parte de esa estadística y que en una charla de hace no sé cuántos años dijeran, mira, pues en el 2004 murieron no sé cuántas personas y que yo estuviese ahí porque estuvo muy cerca. Y bueno, pues al final pasé, salté de esa estadística al descapotable, como le llamo yo a la silla ruedas y tengo la posibilidad hoy de estar con vosotros y de deciros que es importante eso que toméis. Que se pueden hacer muchas cosas eh, desde el plano individual y que luego exijamos también eh, a la empresa que, que cumpla las suyas. Unos años después, seis años después de nacer en ECO, nació Gorka, mi segundo hijo, y ahí todo fue totalmente distinto. O sea, eh, fue un día fantástico, un sábado, pude acompañar a mi mujer en todo momento. Eh, bueno, pues eh, en, el, en Mendaro, al final, que he sido un tripo y en el hospital de Mendaro. La planta nuestra estaba vacía, era como, como si lo hubiese encerrado para nosotros, para los Beckham, para que tuviésemos todo a nuestro servicio, y fue un momento fantástico. Nació de forma natural, eh, fui el primero en poder cogerlo, y en ese caso, en vez de ponérmelo yo encima, se lo puse a mi mujer en el pecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues te das cuenta de eso, ¿no? De las segundas oportunidades, como me ha dado la vida al final, que también muchas veces. Bueno, pues están ahí y sirven pues, para, para motor, porque como comentaba Oscar con, con el, el caso de los pedos, pues bueno, pues a veces la cagamos también, pero también hay una segunda oportunidad para darle la, la vuelta a eso. Eh, bueno, yo creo también luego en eh, las pequeñas cosas, que decía Gudión, en que lo importante siempre son las pequeñas cosas, un pequeño yate una pequeña mansión o una pequeña fortuna y yo, no, yo, ahora que se habla mucho de las pequeñas cosas que nos han quitado de poder quedar con los amigos más, de hacer un viaje, de tal, no sé cuántos bueno, pues dentro de las eh, pequeñas cosas eh, está, me acuerdo un día que estaba en, en cruces en rehabilitación porque pasé casi dos años de rehabilitación porque a la lesión medular mía, que como os he explicado es desde la segunda dorsal hacia abajo luego se sumó que tras la segunda intervención de columna tuve bueno, pues una lotería ahí justo inversa y en este caso para mal porque se me hizo una especie de burbuja en la parte buena de la médula y lo que fui fue perdiendo fuerza y sensibilidad en el lado derecho entonces bueno tengo te diagnosticado una tetraplejia porque pues, el brazo derecho no lo puedo manejar como el izquierdo y lo peor de todo era que en principio era degenerativo y tampoco sabían si me iba a pasar al otro brazo y casi peor que el accidente para mí fueron esos dos años en los que, tras dos intervenciones, pudieron parar el tema degenerativo y bueno, pues solo me ha afectado al brazo derecho, pero llegó un momento en el que no podía prácticamente ni juntar los dedos de, de la mano. Entonces, me acuerdo que en el día de rehabilitación de estos en los que en vez de ir para adelante, más para atrás, bueno, pues fui en un momento al baño, entré en el baño allí, eh, cerré la puerta y bueno, pues eh, había terminado, tal, no sé cuántos, entonces fui a abrir y con la mano derecha no era capaz de darle la vuelta al pestillo y lo intentaba y se me iban los dedos y yo decía, joder, su puta madre, si lo he cerrado, o sea, tengo que abrirlo y no era capaz de, de abrirlo y estaba eh, fijándome en mis dedos y decía, hostia, a mí con lo que me ha pasado y ahora encima voy a perder esto como me pasa a la izquierda, pues todos tenemos la imagen del tetraplágico que es que no se mueve nada y, y bueno, pues ya te vas haciendo tu, tu película y te vas esto Y claro, tenemos yo de momento sigo teniendo dos brazos Y tenía la mano izquierda, o sea, perfecta antes Pero me pasé cinco minutos intentando abrir el pestillo con la derecha Y centrado en lo desastroso que estaba la mano Que cada vez iba mal Y no me daba cuenta porque yo estaba pensando ya en pedir ayuda A ver qué hacía, si pegaba la puerta y tal Entonces cogí con la mano izquierda el pestillo, abrir la puerta y salir del váter Con esto os pues quiero decir que muchas veces ponemos la mirada en lo que no podemos hacer, podemos la mirada en cómo no podemos hacer una cosa igual tenemos nosotros mismos la respuesta, en este caso estaba en, el, en la mano izquierda, y no nos damos cuenta de que eso, pues que utilizando un recurso que tenemos a nuestro alcance, lo podemos solventar también. Entonces, eh, bueno, pues en ese caso la, la mano izquierda eh, me sirvió para que ahora muchas veces, aunque la manejo, manejo la derecha cada vez mejor y bueno, pues después de las operaciones, aunque está con la afectación, la manejo mucho, pero también, muy bueno, pues he aprendido a, que, eh, a hacer muchas cosas con la, la mano izquierda y eso me ha venido bien a mí. Y luego ya, para eh, ir terminando, hablando pues eso de la conciencia, las segundas oportunidades, y otra cosa que me ha servido mucho ha sido eh, bueno, pues el sentido del humor. Que creo que es fundamental, estemos hablando de riesgos laborales, estemos hablando en clase de geometría o estemos en nosotros con la familia o en cualquier ámbito. O sea, el sentido del humor es eh, vital y bueno encima es que es una herramienta eh, extraordinaria. Entonces, eh, yo siempre recuerdo que, bueno, pues en los seis meses prácticamente que pasé hospitalizado, por ejemplo, mi, mi, mi familia no pasó ni un fin de semana eh, conmigo, porque lo pasaron eh, mi cuadrilla. Iban turnándose el viernes y el sábado y eh, les dijeron a, a mi familia al final, pues, a mi mujer, a mis aitas, a mis tíos y demás, que no vinieran y que ellos eran los que iban a estar los viernes y los sábados. ¿no? Y para mí eso bueno, pues, eh, fue un puntazo durante los cinco meses y medio que fueron pasando de chanta, porque hacían la, la noche eh, conmigo, y entonces, bueno, pues eh, me acuerdo que, eh, bueno, pues con uno de, de mi cuadrilla, la primera vez que quedamos, cuando ya salimos eh, a la calle, allí en un triplo y demás, eh, que es uno de mis mejores amigos, me preguntó: ¡Ostras! ¿Qué tal, y cómo tal? ¿Qué tal andas? Y, y le dije: Hombre, digo, <ríe> bueno, pues andar, andar, ya ves, ando, ando poco, ¿no? Y el cabrón de él, bueno, pues como me conocen, me dicen ¡Oye, cal! ¿Qué cabrón eres? Y, y, y entonces, bueno, pues eso me pasa muchas veces, que muchas veces la silla, bueno, pues es como hay, eh, para un poco, ¿no?, cuando no conoces, y me ha salido pasar con gente que, que, que no tengo esa relación, que él enseguida él reaccionó y ahora cada vez que me ve me pregunta qué tal andas, pero eh, que no tengo esa relación y me ha preguntado eso, y le he dicho, bueno, pues hombre, pues andar, andar. Ando poco más bien rodando, igual pues una mujer me ha dado un caballo y me ha dicho, joder no seas tan bruto y tal. Pero eso te permite romper el hielo al final y llegar mucho antes que estar al final dando vueltas, porque para mí la silla es eh, un, o sea, un milagro, porque hace que eso que hoy me haya podido levantar de, de mi cama y esté aquí, que pueda ir luego en mi coche a otro lado y entonces... Pues bueno, pues al final es mi compañera y la que me permite vivir esta vida. Al hilo de esto y ya para terminar, me gustaría hacer una dinámica muy, muy rápida, que es que cuando cuente tres, os podéis poner de pie, ¿vale? Yo no, yo no os acompaño, pero vosotros que podéis y vosotras que podéis, cuento tres, una, dos y tres, y lentitos, sentados otra vez. Y ahora sí, una, dos y tres, que rápido define. de pie, de pie, bueno, eh, sentaos esto de lentos o rápidos es porque lo que habéis hecho al final de la silla lo podéis hacer de la cama, que es poner pie a tierra, y eso mañana a la mañana, eh, bueno, pues igual si os acordáis de mí, es una jodida maravillosa, o sea, el poder poner pie a tierra, aunque sea a la cita de la mañana, aunque tengas que venir a listo, aunque tengas eh, no sé qué, aunque haya, bueno, ahora ya salir, y tengas ficha, resaca, es difícil, pero volverá también. Y sea lo que sea, el ponerte de pie eh, en esos tres segundos es una gozada, porque yo targo 45 minutos. Yo, después de dormir, cuando me despierto tengo que eh, bueno, pues eso, estirar todos los músculos, porque están agarrotados, de estar quietos. Entonces tengo que hacerme un sondaje, tengo que pasar al váter. Tengo que, eh, después de la ir a la ducha, luego volver a la cama luego eh, secarme, vestirme y tardo eso, mi récord mundial, donde sé 44 minutos, 30 o algo así, en poner pie a tierra que es ponerme al final en disposición de poder, de poder ir a la calle. Vosotros lo hacéis en esos tres segundos, muchísima gente lo hace en esos tres segundos, pero hay otra mucha gente que no lo hace y que apreciéis eso, esos, eh, esas pequeñas cosas como decíamos eh, antes, pues os va a hacer al final tomar conciencia y es que no hace falta eh, estar en la silla para echarlo de menos vosotros lo tenéis ahora entonces eh, aprovecharlo eh, al final el que podáis eh, aprovechar esas cosas y tomar conciencia de ellas se pueden hacer con y sin eh, accidente entonces bueno, pues eh, básicamente era eso, contaros un poquito de mi experiencia, trasladaros también un mensaje positivo de que si conocéis a al alguien que pueda haber tenido un accidente, ojalá no tengáis ninguno, eh, o alguien en la familia, bueno, pues que hay una manera al final eh, positiva también de, de tomarlo y de, y de seguir con la, con la vida y lo más importante es que toméis conciencia, eh, no desde el miedo, sino sí desde la responsabilidad de que cada día el, en el coche, en el móvil, en la moto, de estar pensando en otras cosas, cuando vayáis al trabajo, cuando volváis, lo más importante es eso lleguéis al trabajo y que eh, volváis eh, a casa. Entonces, bueno, pues eh, esa era un poco mi experiencia y si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa, pues bien. si no, no pasa no, nada. No, no. para ver un vídeo, mira qué tontería en el TikTok, tal. Bueno, eso es de, de pantallas, no afecta a la parte electrónica, pues desinfectar afectar de pantallas, de teclados, etc.